La temporada 3 de Duelistas Legendarios ya está aquí, así es que vamos a revisar los ratios y probabilidades de las cartas principales de este set. Un Unbox La información de este video viene de otros 7 videos que revisamos de YouTubers Tubers que en total abrieron un total de 50 cajas. Aquí les pongo el detalle... Este producto viene en pequeñas cajitas, cada una de estas cajitas tiene dos sobres, tiene también un dado y una carta promocional, que en este caso es una secreta. Eh, cada uno de estos sobres tiene tres cartas ultra raras, de las cuales una es una pues, ultra rara normal con las letras amarillas, una que es eh, una ultra rara roja... Es decir, solo el título es rojo y una eh, azul, que es igual a una ultra rara, pero con eh, las letras en azul. La colección es de 10 secretas, 30 ultra raras y 98 cartas comunes. Y pues bueno vamos a empezar con los ratios de lo que son las secretas, aquí viene el, todas las secretas, en este caso copiaron todas aquí y bueno podemos ver por ejemplo que eh, Liquid Solder eh, y también soul Servant tienen un ratio muy bajo entonces se van a repetir bastante, yo creo que es una muy buena noticia sobre todo para los jugadores de, de los héroes ¿no? Y pues bueno este tiene un ratio de 1 cada 14 sobres y también este Kaiser eh, Golden Burst también tiene ese mismo ratio. Después lo que es el, el héroe elemental Sunrise y Harpy's Pet Dragon Fearsome eh, tienen un ratio de 1 cada 20 sobres. También se, re, se van a repetir un poco menos pero pues sí van a ser un poco más fáciles de obtener. Después viene lo que es Guiltia eh, Mystical Elf, Preda Planta, eh, esta Preda Planta que necesita tres materiales de obscuridad. Y The Dark Magicians. Estos van a tener un ratio de 1 cada 25 sobres, es decir, ya no van a ser tan tan fáciles de obtener. Y pues la que vimos que era más difícil de, de obtener de las cartas secretas. Es Curse Necrofear. Con el ratio de 1 cada 33 sobres. Vamos a pasar con lo que son las ultras. Aquí estoy poniendo un pequeño extracto. El, el listado completo lo voy a dejar al final como siempre. Pero bueno aquí vemos por ejemplo que el Dark Magical Circle se va a repetir bastante. Va a tener un ratio de 1 cada 5 sobres. También eh, Apprentice Illusion Magician un ratio de 1 cada 6 sobres. Entonces es muy bueno ya que va a salir bastante la carta trampa esta de Magician's Combination también eh, pues sí va a ser relativamente fácil de obtener con un ratio de 1 cada 7 sobres también pues bueno una buena noticia para los jugadores de héroes porque Honest Neos también va a tener un ratio de 1 cada 8 sobres que es en realidad bastante bastante bueno de ahí en adelante Chaos Command Magician con un ratio de 1 cada 9 sobres, Ebon Illusion Magician 1 cada 10 sobres y la Chica Maga Oscura va a tener un ratio de 1 cada 11 sobres que en realidad pues sigue siendo bajo, no es, eh, no es una carta que va a ser muy muy difícil de sacar pero bueno aún así no va a ser tan fácil como por ejemplo Dark Magical Circle. De ahí pues bueno viene Preda Practice que tiene un ratio de 1 cada 11 sobres y después pues bueno ya vienen cartas que pues, van a ser ultras que van a ser un poco más difíciles de sacar. Como por ejemplo el Infernal Prodigy con un ratio de 1 cada 12 sobres, Dark Necrofear con un ratio de 1 cada 14 sobres. John Converter que es bueno es una carta muy muy nostálgica pues va a tener un ratio de 1 cada 16 sobres y bueno pues viene el top 3 yo creo que pues sí, ya, ya aquí la probabilidad se incrementa bastante por ejemplo eh, Adusted Gold va a tener un ratio de 1 cada 20 sobres este pues es un ratio pues sí más complicado pero por ejemplo de ahí a lo que es Malicious Vein pues bueno el ratio ya es muy muy diferente porque es de 1 cada 33 sobres y por último el que sí vimos que va a ser muy muy difícil de obtener pues están las Magician Souls que tiene un ratio de 1 cada 100 sobres entonces eh, sí este, este se tiene muchas reimpresiones de valor pero estas tres reimpresiones van a ser difíciles de obtener, no son para, para que todos las tengamos, no, no va a ser así, pero pues bueno va a ser como en otras expansiones que son las cartas más difíciles de obtener. Entonces si ustedes juegan esta estrategia, pues bueno, pues mucha suerte para cuando abran su producto y pues bueno, estén al pendiente mucho de los precios de estas cartas, si las ven baratas, pues bueno, comprenlas. Y pues bueno, este producto pues también tiene dados, entonces vamos a ver cuáles son los más comunes. El más común es el rojo, que tiene la, esta um, H de, del giro signal, eh, tiene un ratio de 1 cada 6 sobres. También el negro, que es que tiene el simbolito del Dark Magical Circle, tiene un ratio de 1 cada 7 sobres. Entonces estos van a ser fáciles de obtener. De ahí en adelante está el anaranjado, que es el de John Synchron, eh, tiene un ratio de 1 cada 11 sobres. Después viene el azul claro que es de, de Neos, de, del, del Elemental Hero Neos. Eh, tiene un ratio de uno cada 16 sobres y bueno ya los últimos dos son, se separan mucho de, de los anteriores. Y bueno ya viene el que es azul que trae a la Chica Maga Oscura con un ratio de uno cada 20 sobres. Y el púrpura, este sí va a ser el, el, el premio prácticamente, es el del Dark Magician que tiene un ratio de uno cada 50 sobres. Eso es todo por esta ocasión. Si te gustó el video, considera suscribirte ya que vamos a eh, sacar estos datos de todos los productos que saqué con Ami. El siguiente es Power of the Elements, que pues bueno, la verdad es una expansión buenísima. Así es que estate muy al pendiente de los ratios. Y pues bueno, hasta el próximo Jugion Box.